No lo pare de mover, bailemos hasta que nos pa' los pies Se calificó de luna al 10, todo vamos a tía. La prende yo la pago, Mario y Mai Indica a Mario y que es lo que hay La prende yo la pago, yo me siento las nubes Y tienes que buscar mis temas en YouTube No lo pare de mover, parecen las nubes Preguntan las tomo para ver cómo ya No lo pare de mover, no lo pare de mover No lo pare de mover, no lo pare de mover No lo pare de mover, no lo pare de mover te califico de luna al 10 y no lo pares de mover No lo pares de mover, no lo pares de mover No lo pares de mover, no lo pares de mover te califico de luna al 10, no lo pares de mover Bailemos hasta que no puedo los pies Yo te califico de luna al 10, todo vamos a La prende yo la pago madre y mai Indica a Mario Gena que es lo que hay Yo lo que tengo, hombre, yo te quiero comer Así que mami, entrégate para poder oler Yo el dueño de la calidad la pared Está a movimiento todos los días Y no lo pares de mover, no lo paré de mover No lo puede de mover no lo pares de mover, no lo pares de mover, no lo pares de mover. Yo te califico del uno al y no lo pares de mover, no lo pares de mover, no lo paré de mover, no lo pares de mover, no lo paré de mover, no lo paré de mover. como esto? Oh my God, ella es una loca, ella es una loca, ella es una loca, ella es una loca, ella es una loca, ella es una loca, ella es una loca, ella es una loca, ella es una loca, ella es una loca, ella es una loca. Una loca, una loca, una Mario Jeta, no lo pares de mover. Que me gusta tu chapón. Siempre que lo mueves, debajo el pantalón. Me gusta tu meneo, pero bien sabroso. Mientras tú lo mueves, mami, yo lo gozo. Y sigue lo moviendo, gente el movimiento. Los 77 de cuatro es RT. Y sigue lo moviendo, gente el movimiento lo meneando que estamos en Jot sigue lo moviendo que te la nueva era la sabe que yo sé que genera Siempre yo calibro, damos todo en primera Con Ari Vallejo nos metemos a la quinta, va a doblar, nos va a doblar. metemos a la quinta, va a doblar, va, va a doblar. Metemos a la quinta, no la para de mover, no la pare de mover, no la pare de mover, no la pare de mover, no la pare de mover, no la pare de mover no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 Mario Vallejo, me lona, Bailo lona, Music, Gima, que produce. Yo, lona. Yo El mismo, <tose> <tose> let me force me ni craft, hoy you beef Messi do black.